Un joven se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad de San Francisco de Macorís, tras recibir varias puñaladas en un hecho ocurrido la noche del pasado sábado en el sector Las Tres Cruces del Distrito Municipal Montellano, municipio de Salcedo. El herido fue identificado como Jonathan Miguel Pichardo, de 24 años,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 O sea, amigo son amigos míos. Los un de ellos hasta para mío. ¿Por dónde fue la puñalada? Atrás. En sí, con eso yo le dio una atrás y ahí brincó, le me pegó otra ahí. Otra aquí. Y otra por aquí. Si quiere, puede ya ver cómo ¿Cuánta que ¿Cuántas puñaladas tiene él? Tiene como tres o cuatro. ¿Qué hace su hijo? ¿A qué se dedica él? Ey, ey, no, porque él vivía aquí en el, conmigo, en Villatapia, Pero él tuvo un problemita y yo lo mandé para allá. Para yo vivía para allá. Y yo lo mandé para allá, para donde otro hijo yo tengo. Entonces se fue a poner un amigo de abajo que le, le dieron. Tenía como 15 días para allá. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.